Hola y bienvenidos al canal de YouTube de WI, educación para la inclusión. Mi nombre es Silvia Guerra, estudiante de fisioterapia de la Universidad CES y estoy realizando mi práctica actualmente en WI. En este video vamos a hablar sobre exoesqueletos. Estos son productos de apoyo que las personas con discapacidad podrían usar en las piernas para caminar. Son útiles especialmente para quienes tienen lesión medular, pero deben cumplir con unos criterios específicos, como no tener contracturas en cadera o rodilla, no tener condiciones ortopédicas en las piernas, no tener condiciones cardiovasculares. Estudios recientes afirman que los exoesqueletos son útiles en el entorno de terapia, pero en su forma actual no son prácticos para las actividades de la vida diaria debido a las limitaciones de este dispositivo. El uso del exoesqueleto ha generado ciertos beneficios psicológicos a través de las interacciones sociales que sus usuarios experimentan, ya que pueden estar a nivel de los ojos con las demás personas, ocasionando que sientan mayor confianza en sí mismo. Se han reportado otros beneficios como el manejo del dolor, estiramiento muscular y mejoras a nivel intestinal y vesical. Pero, ¿qué crees que pasaría si llevamos este dispositivo a un entorno cotidiano, siendo usado por una persona con discapacidad en su vida diaria? Las sillas de rueda, desde hace muchos años, han ayudado a las personas con todo tipo de discapacidad a ser independientes en la movilidad, tanto dentro de su casa como por fuera de esta, pero aún hay un estigma frente a este producto de apoyo. Hoy queremos reflexionar sobre este tema. Te voy a contar dos historias. Doña María, de 32 años, usa silla de rueda aproximadamente hace un año. Se levanta a las 6 a.m. todos los días para llevar a su hija de 8 años al colegio. Pero hoy no sale a tiempo de casa y tendrá que apresurarse un poco si no quiere que su hija llegue tarde a clases. De repente, al salir, empieza a llover. Las calles se inundan un poco, pero esto no la detiene. Ella continúa en su camino propulsándose más rápido. Sube los escalones sin dificultad, ya que tiene muy buenas habilidades para manejar su silla de rueda y logra llegar a tiempo al colegio. Ahora imagina. Don Juan, de 36 años y usa un exoesqueleto, se levanta a las 5.30, media hora antes que Doña María, porque se demora 30 minutos colocándose el dispositivo, debe llevar a su sobrina de seis años al colegio. De repente al salir empieza a llover, él se detiene, no puede continuar así. Escampa un poco y continúa su camino, pero su velocidad de desplazamiento es poca y no logrará llegar a tiempo al colegio. Además, subir los escalones de los andenes que no tienen rampa es bastante complicado y necesita apoyo extra. Entonces decide tomar un taxi, pero tiene muchas dificultades para subirse al carro. Continúa en su camino hacia el colegio a toda velocidad y llega a tiempo antes de que las puertas del colegio cierren. Las experiencias y las perspectivas después del uso del exoesqueleto son diversas en cada persona. Aunque es cierto que existen muchos beneficios sobre este dispositivo, también es cierto que han surgido barreras y limitaciones que ponen a prueba la eficacia del uso del exoesqueleto en un entorno diferente al entorno de terapia. No estamos lejos de lograr que este tipo de dispositivos sean útiles para el uso doméstico y comunitario. Hay investigadores que lo siguen intentando. Lo que queremos mostrarte con este video es que ya tenemos dispositivos disponibles que ayudan a las personas con discapacidad a ser independientes y a moverse libremente. Comenta, ¿qué crees que necesitamos para quitar el estigma alrededor de las sillas de ruedas y para empezar a verlas como elementos que permiten la movilidad y la independencia?